Casey y su banda de viajeros intrépidos estaban en el camino al Pacífico y señor viento pueblos de los Coliazos para atrapar a Auron con los Ron Reasers. Antes de que pudiesen abrir la caja fuerte que robaron y mientras oscurece nos uniremos a Casey y a sus valientes acompañantes al entrar al tranquilo pueblo de los coliados. Ahí podemos encontrar los espectadores del concierto si ¿sí hay no se permiten cerdos verdes. Pero soy el público, señor Mire. Oye, ¿sabes que para ser un cerdo verde vagabundo va a un solo lugar? ¿Alguna señal de Wurongo y su pandilla? ¿Cómo se te ocurre, Rem, confundir a crusty con un fosfo? Si sí, es cierto. Glenn pensó que Krust tiene un fósforo, por consiguiente su cabeza se había separado de su cuerpo, pero eso no detuvo a los Ron Reizers. buscaron frenéticamente por el suelo la cabeza de Krusty. Encuéntrenla, encuentren su cabeza. Bronbo, creo que ya la encontré. Oigan cómo están todos esta noche, son buenos quien murió, damas y caballeros les recomiendo la pierna rota de cordero recién nacido, denle la bienvenida a Frank el Cerdo. Soy Flon maestro de ceremonias, tengo la sospecha de que Clem ha encontrado el cráneo perdido. ¿Qué estás mirando? Nunca se te ha despegado la cabeza. Añadan su cabecita pronto. Muy bien amigos, estos dos tipos de pesca entienden, así que se levantan de las 5 de la mañana o serían las 3. No, no, esos tres tipos se quieren interpretar las 4 de la mañana, 2 de la mañana y ellos, esos 7 tipos se levantan. Vamos Cassie, y tenemos que rescatar a Floyd de esa furiosa multitud. Bueno, creo que ya está. Oigan, ¿qué es lo que tratan de hacer? Bueno, ¿qué les parece aún funciona? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Pónganme bien mi cabeza. No voy a hacer nada hasta que me arreglen la cabeza y la dejen como estaba. ¿Qué clase de películas del oeste es esta? ¿Podrán casé y rescatar a Floyds del público que odia sus chistes? ¿Podrán Rongo y los rongrisers ponerle la cabeza a crusty de la forma correcta? Tendrá tiempo per de terminar de leer su libro, solo habrá una manera de averiguarlo, no se pierda la próxima loca desquiciada pero muy divertida aventura de casé y la peor del oeste.